Muy buenas, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo live en directo en mis perfiles sociales, donde emitimos desde Facebook, LinkedIn, YouTube, eh, Twitter y Twitch. Y hoy hablaremos acerca de diferenciación entre segmentación y personalización en comercio electrónico que, al final, acaba derivando en un mayor número de ventas en comercio electrónico y para las tiendas online. Eh, cuento con una invitada muy especial, eh, una gran profesional, muy buena amiga hace muchísimos años, que es Mar Villanueva de Nuevo Negocio y Consultor IT en Retail Rocket. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Emilio. Buenas tardes a todos los que estéis escuchando. Y agradecerte que, eh, que respondas a, a nuestra audiencia en directo porque comentaros primero todo, preguntaros si se nos está escuchando y se nos ve bien, por favor, que eso siempre es eh, bueno eh, Importante. para dejarnos con tranquilidad de espíritu. Y, y eso, primero, por favor, se nos escucha, se nos ve bien y a partir de ahí, pues, eh, preguntarte, Mar, eh, por ir directamente al ganano en este directo donde comentaros, si hacéis preguntas estaremos, tanto Mar como yo, encantados de responderos eh, sobre la marcha y en directo. Entonces, pr primero, diferencia entre segmentación y personalización en comercio electrónico y cómo todo ello acaba redundando en un aumento de conversiones y de más ventas en tiendas online. Ajá, vale. Eh, bueno, el título viene dado porque para nosotros es muy importante diferenciar lo que es la personalización o lo que es la segmentación. Que cuando hablas a rasgos generales dices que es mejor una cosa u otra. Pues depende. Creo que cada cosa eh, debe ir acompañado con la estrategia en el punto en el que está el e-commerce. No es lo mismo un e-commerce que está empezando. Un e-commerce que no tiene mucho producto porque es muy nicho o porque es una marca con poco producto, aunque tenga mucho tráfico. Entonces, dependiendo de cada e-commerce, necesitará una cosa u otra. Lo que está claro es que la, la segmentación es eh, mostrar algo. En tienda online estamos hablando, es mostrar eh, unos productos a rasgos generales, a un segmento. Y la personalización es mostrar aquellos productos que el usuario quiere ver. ¿vale? Es como si dijéramos, eh, pues para poner un ejemplo, la vida real, pues es de típico bar y tú entras y entonces pues sabes que tienen café porque tienen la máquina, entonces de café y entonces la gente entra y pide el café. Eh, pero sin embargo el camarero Juan sabe que cuando Pepe entra por la puerta, además de su café, lo quiere con leche de soja, entonces ya le muestra la leche de soja para que sepa que lo tiene. Eso es lo que es realmente la personalización en la tienda online, mostrar lo que un usuario quiere comprar. Y a partir de ahí, eh, ¿cómo ves tú la situación actual del mundo del comercio electrónico en España, eh, hitos a mejorar, se está realizando bien eh, ese tipo de tareas? A ver, lo que está claro es que creo que hay un antes y un después de, de, de lo que es la en el mundo e-commerce, antes de la pandemia y después. Eh, lo que se ha visto durante la pandemia es que el, el mundo online, el e-commerce, e en España tiene todavía mucho recorrido por delante. Se han visto picos muy grandes de, de pedidos en tiendas de, durante la pandemia, de estar todo cerrado, eh, que han acabado nuevos usuarios comprando en internet, usuarios, que no habían tenido la necesidad y han acabado comprando en online. Creo que muchas empresas que tradicionalmente han sido de love y ahora están empezando en el on se han dado cuenta y han empezado a ver el canal online como un apoyo y no como, como un enemigo o como, como un, algo que, que les quitara o les restara ventas. Y todavía hay muchísimo por hacer en el, en el mundo online, sí que es verdad que ahora cada vez se están demandando más esos servicios, cada vez las empresas son más conscientes de que tienen que invertir en el canal online y empieza a haber cada vez más profesionalización en cuanto a herramientas y gente que trabaja en el sector. Bien, bien. Y preguntarte, ¿qué es, qué es exactamente Retail Rocket? Pues, a ver, Riddle Rocket, nosotros somos una herramienta que lo que hacemos es mostrar personalización, ¿vale? Personalización en tiempo real. Es decir, nosotros mostramos, analizamos el comportamiento de los usuarios en la tienda y mostramos aquello que es más factible, que cada individuo, cada usuario compre. No, Lo, lo hacemos a través de, de herramientas que tenemos. Eh, implementamos unos códigos de Java en lo que es la, la tienda. Leemos el comportamiento del usuario, vamos analizando y, a partir de ahí, mostramos eso, que es más probable. Yo puedo saber que un usuario, eh, eh, por ejemplo, en farmacias, ¿no? Que es algo como muy típico y que suele pasar. Eh, normalmente, lo que más se vende en farmacia online suelen ser pañales o leches de, de alimentación para bebés, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nosotros somos capaces de saber si el usuario, porque para eso estamos haciendo personalización, si el usuario que entra está interesado en esos productos y por el contrario no le interesa nada, porque si no le interesa le vamos a mostrar los que sí son más factibles que compre. Hoy en día está demostrado que tenemos solo dos minutos para convencer a la gente que compre en nuestra tienda y no en la tienda de al lado. Por eso la importancia de mostrar al usuario... Eh, aquello que busca de una forma fácil y sencilla, porque antiguamente eh, solo competíamos a lo mejor con la tienda de al lado, con la tienda de enfrente, pero ahora compites con, una, con tiendas de cualquier punto de España e incluso de fuera de España. Por eso el Twitter Rocket desde el principio nació con la filosofía de eh, personalizar. Eh, ¿Para qué? Pues para ayudar a las tiendas a crecer, a vender más. En Retail Rocket ayudáis a personalizar eh, eh, y al fin y al cabo ayudáis a, a que las tiendas tengan mayor conversión. Pero ese punto diferencial que os hace a Retail Rocket totalmente especiales y que marca una diferencia con, eh, con respecto al, al sector, perdona, repito, el eh, valor diferencial. O sea, ¿en qué hacéis en Retail Rocket ese punto diferencial que os marca en punto superior respecto a la competencia? quizás en la tecnología que usamos. Es decir, sí que es cierto que eh, se escucha muchas veces eh, que todo el mundo ahora parece que personaliza, cuando tú te metes en profundidad en una tienda lo que están haciendo es segmentar que no es personalizar. Para llegar a personalizar necesitas un tipo de herramientas muy específico. Necesitas herramientas que te permitan medir lo que está pasando en la tienda en tiempo real. Y para eso necesitas desde buenos servi o sea, servidores, procesadores de datos, eh, clusters, eh, un montón de tecnología que no es fácil ni es barata. ¿vale? Eh, todo lo que no esté soportado por, eh, por herramientas que, que permitan, de verdad, eh, poder eh, ir analizando qué es lo que pasa con cada usuario en cada momento, no estaremos hablando de herramientas de personalización, estamos hablando de herramientas de segmentación, que quizás no está mal, depende, pero no quiere decir que, que se esté dando el servicio. Yo creo que hay mucha confusión en el mercado. No es que una cosa sea buena o mala, pero de verdad que las herramientas que nosotros usamos son herramientas que están preparadas y nos permite personalizar y profundizar, ir viendo el comportamiento del usuario, si cambia y mostrándole cada vez aquello que es más óptimo para él, ¿no? sino todo lo demás es segmentación y para... Bueno, es que, eh, es que es lo que venimos a decir, que no está mal la segmentación, pero que al final... No termina de con una segmentación puedes llegar a convertir hasta un 10%. Con, un te, con una personalización puedes estar en torno al 10, 50% de conversión, aumento de venta en, en lo que es la tienda, ¿vale? Uh -huh. Con lo cual, eh, con personalización real tendríamos un aumento bastante considerable de, de las conversiones respecto a la simple conversión. Y en algunas de nuestras conversaciones previas a este directo, eh, recuerdo que me habías comentado que estábamos entrando en la era del consumidor. Eh, ¿cómo, me lo podría, ¿cómo me lo podrías comentar de cara a la audiencia? Vale. A ver, eh, eso que venimos a decir, es verdad que an, eh, pues desde el principio la, eh, nosotros vamos ahora a lo que es la era del consumidor, que es poner al consumidor en el punto de mira. Es decir, al cliente, que, al usuario que entra en mi tienda, ponerle en el punto de mira, es decir, saber qué es lo que me quiere comprar. Antiguamente estábamos en la era del vendedor, que es lo que llamamos la era del vendedor. Y es decir... Eh, yo muestro aquello que quiero vender sin tener en cuenta lo que la gente quiere comprar. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Pues que puede pasar que tengas usuarios que no encuentren lo que buscan y abandonan y se van sin haber comprado. Y eso no quiere decir que tú no tuvieras el producto, sino que no has sabido mostrarlo. ¿Por qué? Porque no has puesto el eje en el consumidor, lo has puesto en lo que tú quieres vender, pues, o porque te dé más margen de beneficio o porque creas que es lo que se vende. Pero realmente lo bueno de nuestra herramienta, que es inteligencia artificial y que te apoyas en datos, es que sí que somos capaces de saber cuáles son los gustos personales de cada usuario y cómo van cambiando. ¿Vale? Entonces, ay, perdón, dime. Oh, por favor, pero sigue, sigue. Sí. No, no, lo que creía es que yo a veces me, me, me enrollo mucho, ¿no? Eh, Esto es como, yo, yo siempre pongo ejemplos, ¿no? O es como cuando vas a, a una tienda, ¿vale? A la tienda típica de calle que antes íbamos y, y, y, y la, el dependiente, dependienta, eh, en el escaparate tiene unos productos que son los que han decidido poner y mostrar. Pero cuando entra un usuario, eh, y el dependiente sabe los gustos de esa persona o la talla o el poder adquisitivo es capaz de mostrarle el producto que, que, que, que quiere. No sé si me... A ver, es como si Pepi, que trabaja en una tienda de ropa, sabe que Juan y por mucho que le pongas un vestido rojo en el escaparate, no lo va a comprar porque el rojo no le cae bien en la cara. Y entonces busca un traje marrón. Y Pepi sabe que su cliente quiere un traje marrón, entonces cuando entra le dice, hola Pepi, buenos días, toma el traje marrón. Eso es lo que hacen los algoritmos de, data, de, de personalización, los algoritmos que usamos nosotros, saber qué es Pepi la que está entrando y qué producto le tienes que enseñar independientemente de los otros productos que tengas en la tienda. Eh, estamos, has hablado sobre, eh, después de hablar del área de consumidor, quería preguntarte acerca de la situación después de la digitalización forzosa a la que nos hemos visto sometidos en un entorno donde el comercio electrónico ahora sí que ha, de verdad ha llegado para quedarse, eh, donde primero de todo nos hemos encontrado muchas empresas que, de retail tradicional que tienen que llegar al mundo online y que van un poco con prisas. A ese tipo de, de jugadores que se están planteando, es eh, decir, eh, la digitalización ha sido forzosa, instalaron una página web, le montaron un WooCommerce o cualquier otro CMS de, de Commercial y con poco a prisas y corriendo. Pero en este momento que ya empieza a, a volver a cierta normalidad y nos podemos plantear hacer las cosas un poco mejor, a esas empresas que llegaron al e-commerce que lo hicieron todo prisa y corriendo, en este momento, ¿qué les recomendarías tú eh, para evolucionar en positivo en comercio electrónico? Pues primero que analicen, que se centren. Si, si el lanzamiento de la tienda fue por una necesidad urgente eh, al tener cerrado eh, el offline Uf. y si hay un recorrido, que, que imagino que sí, primero tienen que tener una estrategia y definir la estrategia. No tampoco... Tampoco es necesario pasar de, de no haber tenido una tienda y porque ahora hemos empezado con la digitalización, con coger el, el pepino de la plataforma o empezar con una eh, herramienta de personalización. Nosotros eh, sí que es verdad que, que sobre todo necesitamos tiendas que ya tengan un recorrido y estén establecidas. Cuando unos primeros pasos, como es lo que comentas, pues hay que ir poco a poco. Primero... Eh, eh, ganando tráfico, eh, viendo lo que, lo que tienes, intentando entender a la audiencia con herramientas un poco más pequeñas a medida que se va creciendo ir avanzando en pasos. Eh, no sé, su, sobre todo es que, que tendrán que analizar dónde están, dónde quieren llegar y, que, y cuál, es, cuál es su futuro. Y en base a eso, no dejarse llevar por, por intentar coger la mejor herramienta porque a lo mejor van a invertir mucho y, en ese momento, mucho dinero, esfuerzo y recursos y, en este momento, no es en el punto en el que están. Deberían Empezar piano, piano, ¿no? Poco a poco. Y en los e-commerce, porque han ganado mucha cuota de mercado, ¿cómo verías tú el comercio electrónico ahora, finales del año 2021? Eh, pronto, sí, sí. el Black Friday, con lo cual nos encontramos que ha habido sobre todo un público mayor de 70 años que le han cerrado los centros comerciales y que por primera vez ha mordido la manzana del e-commerce y le ha encantado, pero claro, eh, las tiendas vuelven a abrir, pero lo, esos usuarios han, han descubierto que lo de comprar por internet que es muy cómodo y que es muy barato y que, y que esto del internet sabe lo que quiere comprar en todo momento, que se, que se adelanta un poco a, su, a sus decisiones de, de compras, con lo cual eh, ¿Cómo es el planteamiento de e-commerce en, en, antes de este próximo Black Friday que llega? Vale, perdona, es que una, una, una corrección que has dicho, que es cómodo, ¿no? Que se adelanta a, a lo que ellos quieren comprar. Eso es si hacen personalización, si sí, no, no. ¿Vale? <risa> si hacen segmentación, no. Es decir, si hacen segmentación, pues van a decir, pues venga... Hombres de 70 años, tal, pues tiene este gusto. Pero es que cada hombre de 70 años tiene sus, sus condiciones particulares. Entonces, eh, a ver, lo que sí que ha pasado y es cierto es que, o lo, hemos, lo he hablado con más tiendas y demás, eh, ha habido un boom. Ha habido un boom de, de, de gente que ha entrado a, a comprar y nunca habían comprado y han atraído. Pero también es cierto y en mucha medida que muchas tiendas que no estaban preparadas han perdido todo ese tráfico y todo ese potencial. ¿Por qué? Porque no han sabido manejar los usuarios, no han sabido ver las necesidades. Y durante la pandemia es cierto que se ha aumentado en tráfico, pero también era un tráfico eh, que si no se trabajaba era de corto recorrido. Porque al final, o yo lo veo y creo que, que muchos eh, oyentes eh, que estén ahí y gente, o sea, en el caso, por ejemplo, y mis padres, están acostumbrados a que Jesús es de la fruta le dé la fruta que quiere y a que le llamen por su nombre. No están acostumbrados a la tecnología. entonces. Sí que es cierto que esta gente que se ha conectado tiene que dársele un trato un poco más especial y con una segmentación no se llega Porque una segmentación, y a muchos nos habrá pasado, eh, te metes en una tienda online y no encuentras lo que estás buscando. Te están enseñando cosas que no son relativas para ti. Y en muchos casos, hay productos que son muy sensibles y que puede causarte pérdidas de audiencia y pérdidas de usuario. Por ejemplo, en el caso de las farmacéuticas. Eh, normalmente a las mujeres las suele meter, eh, depende de edad, ¿no? Segmento, 30, 45 años, venga, edad de procrear, a tener hijos. Es que a lo mejor hay mujeres que no quieren tener hijos o mujeres que les acaban de decir que no pueden ser madres o que acaban de perder un bebé o que acaban, pues eso, eh, o están en procesos de, de, de inseminación y tú les estás mostrando aquello que no quieren y en algunos casos aquello que les puede hacer daño. Entonces, eh, eh, con una herramienta de segmentación te puede pasar, con una herramienta de personalización no, porque según te va dando pistas el usuario ya sabe que esa mujer, por mucho que pertenezca a un conjunto de población de una edad, no quiere tener hijos, deja de enseñarle pañales, deja de enseñarle eh, leches. Igual que en las campañas de email marketing, ¿vale? O eh, que también las hacemos nosotros. Nosotros hacemos campañas de email marketing en las que decimos, ok, eh, ¿tú quieres comunicar que llega el Black Friday? Como me has apuntado, vas a sacar una promoción en la que tienes Black Friday, pues 10% de descuento, X llega al Black Friday, no te lo pierdas. Y normalmente se mandan emails eh, con segmentación, es decir, el mismo email para toda la base de datos. O, como mucho, segmentación, pues es lo que hemos dicho, ¿no? Mujeres de, mujeres u hombres, ¿no? Hacemos ahí una pequeña segmentación, un poquito más profunda por edad y ya. Pero no, hoy en día hay herramientas que te dan la posibilidad de mandar. Ese mismo email del Bra Friday, pero cada usuario, es decir, cada persona que en algún momento ha entrado a tu tienda y ha tenido interés, va a recibir aquello que le es interesante. Tú puedes mandar el mismo email con el 10% de descuento en la de base de datos y cada usuario recibirá los productos que son interesantes para él. Eh, pequeño desastre de la de hacer segmentación de muy mala forma. Eh, hace un tiempo una marca, una marca de, de relojes, coge la base de datos y dice, pues, vamos a mandarle este producto de reloj masculino a hombres y esto de reloj de mujeres a mujeres. Eh, la caída de ventas, brutal, porque, eh, al fin y al cabo, los relojes masculinos te lo compra la madre, te lo compra la esposa, te lo compra la hermana, te lo compra la hija, pero el hombre no tiene demasiada costumbre de comprarse sus propios relojes. Eh, absolutamente un, un masacre después de hacer aquella eh, muy mala segmentación. Y, y otro de los errores que yo veo común en la industria, que por ejemplo, un caso que me pasa a mí eh, personal, es que eh, pregunto en Google acerca de los Google Pixel como móviles, acabo comprando un Google Pixel 4a y el detalle está que lo he comprado en la tienda de Google. O sea, que no he ido a Amazon, ni he ido al Cortinglen, ni a Media Mark, sino he comprado en la propia tienda de Google oficial. Eh, en el Discover de la aplicación de Google con mi usuario, donde he comprado el Google Pixel 4a hace un par de meses, no paran de perseguirme para que compre el Google Pixel 4a. Y me digo yo, que pregunté, pero es que lo compré y te lo compré a ti y te lo compré en tu tienda y te lo compré con mi usuario y con mi visa que tienes asociado a todos los productos que te pago en Google. Y dos meses después no paran de perseguirme. Entonces, recomendaciones de buen uso, porque esos son un par de desastres que he comentado, pero recomendaciones de buen uso para los e-commerce que nos estén viendo. Pues, usar una herramienta de personalización para que no pase, claro, pero de personalización real. O sea, aseguraros. Ojo, a ver, yo es lo que digo, es muy fácil eh, decir que se hace personalización cuando realmente se está haciendo una segmentación. Hay diferencias y también hay diferencia de precios, sí, pero ¿qué es lo que renta? ¿Qué es lo que dices? Cabrear a una persona como es lo que te pasa a ti me están persiguiendo con un producto que ya he comprado. Si tienes una buena herramienta, deberías ser capaz de saber que tú ya has comprado ese producto. Y, ojo, lo, lo que se puede hacer es, que es una idea fantástica, es uno de los escenarios que nosotros también manejamos y se lanzan de manera automática, es un email que llamamos post-compra. O sea, Emilio ya me ha comprado el, el móvil. Pues, ¿qué le puedo mandar? Una funda. Pero no le mando el mismo móvil, porque ya me lo ha comprado. ¿Vale? Porque es, al final, a la larga, perder un usuario. Y perder un usuario... Eh, que es una de las cosas que, que tenemos una plataforma nueva de lanzamiento, perder un usuario no es más allá de perder un usuario, es perder mucho más potencial y es perder toda la inversión que tú realizaste en un primer momento para atraer a ese usuario a tu tienda. Pues sí, hace un cross-selling, un upselling selling de, de, mira, compra compra, compra nuevas carcasas y complemento para ese Google ps 4A, eh, sería lo adecuado. Pero acabas de comentar acerca de, de nueva plataforma, eh, eh, creo que tiene mucho que ver con la mejora de la retención de clientes. ¿Qué nos puedes hablar de lo, esos planes de futuro de Retail Rocket? Sí, pues, a ver, eh, es verdad que nosotros estamos ahora, eh, lanzamos... Eh, una nueva plataforma que hablamos de retención de clientes, ¿vale? Y es justo eh, lo que acabas de decir antes. Y, y es verdad que cada vez que va, a medida que avanza y madura el mercado digital, al principio lo que necesitas es atraer público a tu tienda, ¿no? Y para ello, pues, inviertes fuera. Es decir, tú haces inversiones de dinero en SEO, en SEO, en lo que sea, en ads, para que venga cliente a tu, a tu tienda. Pero una vez que tienes, que ha venido el cliente, ¿Cómo puedes rentabilizar esa, esa inversión que has hecho de fuera adentro? Pues con la personalización, porque así vas a conseguir más ventas. Con lo cual, el gasto que has hecho desde fuera para atraer público se diluye. Pero una vez que además, tienes ya usuarios más o menos fidelizados, porque si tú le vas enseñando al usuario aquello que va comprando se va a fidelizar, es decir, jolín es que nos tenemos que poner en la piel cada uno no hay nada más bonito en este mundo que a uno le traten de una manera especial en el mundo offline, en la tienda cuando vas o entras a un bar o a una tienda a una frutería, pues si la persona sabe tu nombre pues al final muchas veces, aunque tengan las peras más caras, vas a acabar comprando porque te sientes querido, te sientes importante, pues en una tienda online esto se puede hacer con un sistema de personalización vale y ahora qué pasa ya tengo a pepi a juan a mario a, a quien sea mis usuarios que, que me compran regularmente y estoy haciendo campañas de comunicación de email marketing pero es cierto que a lo mejor juan y tampoco le apetece que le estés invadiendo todos los días con, con noticias o con emails entonces nuestro próximo paso que es más avanzado eh, es eh, medir, y es lo que nos da la oportunidad de la plataforma, cuando un cliente tiene más posibilidades de abandonar, para que frenemos en mandarle comunicaciones, cuándo es más importante mandarle una comunicación, cuándo nos suele comprar, cuándo es más importante, cuándo nos suele abrir el email, si por la mañana, por la tarde. Es decir, ir estudiando de forma personalizada qué es lo que ocurre con nuestros clientes, ¿vale? Para retenerlos. Porque realmente es mucho más costoso, eh, atraer un cliente que retenerlo. Y al final, eh, pues eh, las ventas y, y la dilución, o sea, cómo se diluye el coste de adquisición del cliente es cuántas veces nos retiene el cliente. En eso, en eso estamos, es nuestro siguiente paso, en nuestra siguiente plataforma. Es así, sí. pues, pues, Estaremos muy atentos y, por favor, manténme al, al tanto. De hecho, eh, comentaros, si todo lo que os está comentando Omar de, de Nuevo Negocio y Consultar IT de, de Retail Rocket os resulta interesante, os estoy sobreimpresionando aquí debajo su correo electrónico para que podáis... Sí contactarla directamente y, y alguna, eh, algún detalle, alguna sugerencia o consejo que no te quieras dejar en el tintero antes de terminar este directo. Eh, bueno, en cuanto a la herramienta, a ver, que, que yo lo que, que siempre digo, nada es bueno ni más, o sea, Nada es bueno ni malo, pero es cierto que cuando hablemos de un término tenemos que saber qué es lo que estamos comprando o qué es lo que estamos ofreciendo, que no confundamos los términos, ¿vale? Que hay tiendas que no necesitarán personalizar y hay tiendas que sí, entonces hay diferencias, que, que se fijen un poco en eso y que se valoren un poco más allá cuando la gente dice es caro o barato, depende. O sea, hay que analizar más allá, hay que ver, eh, pues, ¿qué es más caro? ¿Perder un usuario? O sea, ¿qué es más caro? ¿Qué me sigue siendo más caro? Eh, ¿Pagar todos los meses para traer tráfico que no retiene, que viene se va? O, o, o invertir en una herramienta que hace que, que me ayude a aumentar las ventas. Uno, cada negocio tiene que sentarse y analizar y ver qué es lo que quiere, qué, hacia dónde va su futuro, cuál es realmente su estrategia de negocio. Pues muchísimas gracias, Mar. Eh, por favor, contactadla si os parece interesante lo que os comenta de, de la plataforma y la herramienta Red del Rocket. Y muchísimas gracias por pasarte por este directo. Pues gracias a ti, Emilio, por invitarme. Pues un placer. Y comentaros que espero que os haya gustado este live. Dejadme en los comentarios que, que os ha parecido. Eh, Contactar a Mar si os parece interesante. Y nos vemos en los próximos lives y nos vemos en las redes. Saludos.